En el año 2017 el Consorcio de Aguas de Bilbao-Vizcaya decidió introducir una bonificación del 80% para aquellas personas que perciben la RGI en las tasas eh, relativas al agua. Sin embargo, en Euskadi hay más de 59.000 personas según el último estudio de necesidades sociales que, a pesar de cumplir las condiciones económicas objetivas, no acceden ni a la RGI ni a las ayudas de emergencia social. Precisamente por eso, en el último Pleno del Ayuntamiento de Bilbao propusimos que los cinco representantes que tiene el Ayuntamiento de Bilbao en la Asamblea plantearan la necesidad de modificar, de modificar esas ordenanzas de forma que se ampliara el abanico de personas que pueden acceder a esa bonificación, en atención a esas personas que, por motivos distintos al económico, no pueden acceder a la renta de garantía de ingresos. El Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista nos dijeron que no. Los que ocupan, los que obtuvieron el 54, el 56% de los votos en las últimas elecciones municipales, copan el 100% de los puestos que le corresponden a Bilbao en el consorcio. Pero es que además también nos dijeron que no a la puesta en marcha de una campaña informativa para que la gente que es susceptible de acceder a ese tipo de bonificaciones tuviera información. Solamente 532 familias de las más de 32.000 que percibían la renta de garantía de ingresos en mayo en Vizcaya han accedido este año a esa bonificación. Y finalmente nos dijeron que no a poner en marcha un sistema de tasas más justo que permita que quien puede pagarlo pague la totalidad de la tasa y quienes no puedan lo hagan de forma proporcional a sus ingresos. Y nosotros seguiremos trabajando para garantizar el derecho objetivo y el derecho universal al agua.